hola a todos bienvenidos al curso mi nombre es Juan Ramón Camarillo Peñaranda y seré su tutor quiero empezar el curso con una presentación bien simple acerca de una estrategia para resolver problemas en ingeniería lo primero es leer el enunciado cuidadosamente hay personas que le dan la hoja y enseguida comienzan a rayar sin haber leído qué es lo que le están preguntando esto puede ayudar a ahorrar tiempo y prevenir posibles errores lo segundo es identificar qué es lo que se está pidiendo en este caso será una tensión, en una carga, una corriente, el factor de potencia, etc. Luego haga un inventario de las variables conocidas, algo básico, y mirar cómo se relacionan las variables conocidas con las incógnitas. Seguidamente, elabore un plan, identifique qué herramientas debe aplicar, una ley de nodos o de mallas, por ejemplo. Luego haga la carpintería, es decir, haga los cálculos correspondientes. Y por último, algo que mucha gente se le olvida, es Parar un momento y pensar si la solución a la que llegó es razonable. Si es un circuito en estado estacionario que la corriente le dé, no sé, 10 kA fue porque hizo algo errado. O si la tensión en la fuente es menor que la carga en un sistema inductivo. Siempre hay que aplicar el criterio de ingeniería cuando se llega a un resultado. Si no pasa la prueba de racionalidad, devuélvase nuevamente al inventario de las variables y siga los pasos. Así hasta encontrar un resultado que sea razonable con el problema que está solucionando. Bueno, esto era lo que les quería comentar hoy. Como referencia usé el libro de circuitos de Kemmerlin que les recomiendo que compren para que lo tengan en su biblioteca personal. Nos vemos en la próxima clase.